¿Qué pasa, Soy Killer Samu y estamos de vuelta por fin después de mucho tiempo sin retransmitir, sin grabar, sin nada en mi canal de Killer Samu's Game. Bueno, como habréis notado, el canal, como ya os habré informado, espero yo, ha dado un cambio enorme. Vamos a dejar de lado las guías de MMORPG, vamos a dejar de lado toda esa vida pasada. No voy a borrar nada, voy a reorganizarlo todo. Pero vamos a venir, el canal va a tener un giro enorme, y va a ser a partir de ahora un canal dedicado a juegos de miedo, de supervivencia y shooter. Lo que mola, salseo, terror y... Y verme sobrevivir. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué juego podemos ver por aquí? Bueno, juego de terror ya entendéis. Ejemplo, el Famofobia. Eh, juegos de supervivencia, por ejemplo, el Rush. El Barheim que vamos a jugarlo ahora Que está de moda y me encanta y lo tengo comprado En Steam, que es un pasote de juego eh, Otro de supervivencia, por ejemplo Seven Die To Die etc, etc, hay muchos juegos de supervivencia Que me encanta, que nunca he jugado Porque antes me dedicaba a otro tipo de juegos Pero ahora vamos a darle 100% aquí Al canal, así que como siempre Vuestro apoyo es importante Compartidlo Y ya sabéis que nos veremos por aquí Muy a menudo, vamos con Barheim Y la aventura vikinga Vamos a ver qué tal el juego. Bueno, vamos a llamar al mundo nuevo... El... Mundo polluelo, ¿por qué no? No, Aion. Vamos, mundo Aion. Como... En referencia a ese buen rollo que hubo en mi canal cuando... El... Eso, de Aion. Ah, mínimo eh, cinco caracteres. Pues mira... hace dae. hace que me lo pasé muy bien con, lo, con la modia. Las cosas como son, ¿no? Bueno. ¡Vamos, Leo! A ver qué tal Valheim y la aventura vikinga nórdica, que viene a ser lo mismo, ¿no? Eh, rollo Odín, rollo Migdar, rollo todo lo, lo que tenga que ver con nórdico Odín y ya sabéis. Recordemos que voy a traer episodios de 20-30 minutos siempre al canal, no va a ser todos los días, porque esto va a ser más un hobby, más que otra cosa. Recuerda que mi canal principal es eh, frankpancur en twitch donde todos los días retransmito arte y diseño para streamer. Que es a lo que me dedico actualmente. Vamos a ver qué tal Valheim y la aventura vikinga. Vale, pues estoy aquí. Eh... Vale. ¿Qué pasa? Que yo vea un poquito esto. Que yo vea un poquito esto. A ver. Colocar menú. Eh... Eh, esperemos que el juego no me trolee. Porque voy a aplicar... Ya he probado el juego. Me lo bajé. Me lo descargué. ¿Vale? O sea, ha pasado. Me lo descargué de forma... ya que es pero para verlo, para probarlo. Y parece ser... Parece ser que sí, que me lo ha guardado todo. Vale. Vale, vale. Pues ya está. Mira, y eso ahí arriba que, ¿eh? Yo no he hecho nada. Vale, vale, vale. Vale, vale. Es lo que yo, lo que yo suponía. Que mi partida del piratilla... Se me ha quedado con esto. Ya esto que había jugado. Nada. Nada. hecho se coger unos, unos cuantos recursos. Y ya está. Es decir, me ha conservado el, el muñeco. Que lo he bordado, que no lo he borrado. Pero no me ha guardado ni la. Nada. Por lo mira que. Eh, bueno, mira. Eh, un, una empezada para que lo veáis. Tampoco que seamos Vaya a ser muy complicado esto. Para que, veáis, para que lo veáis un poquillo. Y esta casa, yo no he hecho... Esto, por ejemplo, esto yo no lo he hecho, por ejemplo. Yo, por ejemplo, esto no lo he hecho. Garrote, antorcha. ¿Puedo elaborar un garrote? Sí, pero no puedo elaborar ni un martillo ni nada porque me hace falta piedra. Ok. A ver. Es y no es una jodienda. En el sentido de que, bueno, tampoco o lo iba a pausar. Me iba a cortar cuando cogía todos los materiales. Pero mira, ya tengo aquí esto. ¡Hostia! ¡Corre, corre, corre, corre, corre! Comete esto, ¿no? Esto puedo repararlo, por cierto. Mm. Voy a hacerme un garrote, porque me va a hacer falta la para esta cosa. Bueno, pues esto es, es, es Supervivencia pura y dura nórdica. Ya os digo que... Además, se, se ve muy chulo, ¿eh? Se ve muy, muy, muy, muy chulo. Ya os digo que... En las partidas desde que Parro jugué muy poquito. Así que no os preocupéis que no he avanzado mucho, ¿eh? No ha avanzado nada prácticamente. De hecho, he perdido todo, todo, lo, todo, lo, todo lo que había hecho con el, en el mapa. Que no había hecho nada. Pero yo lo explico por pues, si me veis con un poquito de materiales. ¿Vale? No, quise probarlo. Vamos, quise probarlo. Quise, quise verlo. Vayamos que por porque fuera no, no. fuera bien ni nada, ¿eh? Pero diga. Ah, bueno, vamos, vamos a recolectar piedra que hace falta. Para poder avanzar, hacer el martillo y construir nuestra primera casa. Rápidamente, venga. Vamos, vamos a por cosillas. Bueno, he podido, construirme otra, he podido construirme otra hacha de piedra. No sé cómo reparar esta aún, ¿eh? Tengo ya el martillo eh, y ya me deja construir. Ahí arriba hay una casa, pero hay un maldito panal. No sé si puedo hacer algo para cargarme el panal. Vamos a ir para allá. Tengo un garrote. Voy a ver si puedo cargarme el panal. Y aprovechar esa, esa, esa conducción para mí. Que no, pues aquí abajo mismo me puedo yo construir lo, lo que sea. Pero de hecho, si podemos cogernos el panal ese. Venga, pa' piedra. La forma de coger piedra me recuerda mucho al Ark. Bueno, a ver, al Ark y a luz. Vamos a ver, y ahora os enseñaré un detalle muy guapo y que está siendo muy comentado en Steam de cómo se están los árboles. Ahí está el panal. Vamos a ver si llego al panal. Yo creo que con un par de golpes me lo cargo, ¿no? Ahora, ahora, Tengo vida a sobra Así que Muy bien me, me he cargado esto Pero bueno, mira A falta de pan Oye, pues es duro, eh La madre que parió el paná ¿ah? Oye sea que os digo, que no me van a dar por culo para pana <risa> Hombre, mira, os voy a enseñar cómo se están aquí árboles. Ojo que, ojo que, que, que, que podemos morir, ¿eh? Y vamos a otro lado. Yo creo que lo suyo es aquí abajo, que está en Yanico. Que somos nuevos, no tenemos ni idea dónde cómo construir ni cómo movernos por aquí. Eh, mejor vamos y aquí abajo. Y así os enseño un poquito cómo va el tema de construcción y demás. Que la verdad yo estoy más verde que nada. Pero bueno, por lo menos aquí nos vamos a entre todos. Vamos a coger y a talar unos cuantos árboles Que lo veáis Que la verdad es que mola bastante Voy aquí también todo aquí está ahí Que lo veáis, ¿vale? Venga Hay que decir que me, que me... Ah, se hay otra casa Joder, pues ya está Hay que decir que me mola bastante Todo lo que hagamos Aumenta en nuestro nivel De, eh, digamos, de habilidad De lo que estamos haciendo Yo ahora mismo estoy, estoy talando árboles eh, eh, Mira, mira, mira ¿veis? qué guapo Mira, mira, mira dónde se apoya el árbol. Qué pasote. Como normal, si cae encima de otra casa, se carga la casa. Qué guapo. Ha caído encima del árbol y se la ha cargado. Vale, pues madera. Me mola la forma de coger madera. La verdad que es una cosa que falta mucho en juego como en Ark y Rush que te li bueno, a ver ruso mola porque lo lo tala y bueno pero no sé es un, un detalle muy, muy chachi eso de que caiga el tronco y tenga y el tronco tenga física y que como te dé el tronco eh, que quita vida eh ¿Ves? que quita que quita vida que quita vida eh puff tota. que quita bastante vida Mira que tenía 36 más y me ha dejado con 14. Menos mal que con la comida me voy curando poco a poco. Cuando comes la comida se queda ahí. Y va como que te va curando poquito a poco hasta el máximo de vida que pueda coger. Pero que. que.. que poca broma. Vamos a ver aquí qué hay. A mí me habrá más mierda de esto. Muy después mola. Aquí no se ve ningún panal. Se escucha, pero no se ve un panal, ¿no? No me vería toda por curioso, pesado. Eh, un champiñón. Esto que se ha repaneado así de mal y ya está. Mira, pues podemos coger. ¿eh? Reventar esto. También jude ¿eh? Que es una forma de que tiene juego de, de proteger estructuras para que no la robe Pues mira, ya está vamos, vamos a construir nosotros y así aprendemos Vamos a construir nosotros y así aprendemos Bueno, yo creo que ya está Ya tenemos bastante madera Vamos a ver cómo construimos Esto es importante Menú de construcción Vamos a ver Elaboración. Eh, hay que construir primero una mesa de trabajo. Eh, rotar Lo que no sé por qué no me deja contento por aquí. Aquí sí me deja, ¿no? Vale, pues venga. Mesa de trabajo. Eh, la quitamos ya. Porque no creo construir otra mesa de trabajo. Eh, martillo, mira, una fogata para poder hacer unos fuegues. Eh, bueno, para poder eso. Para poder... Mmm, digo que será pasa comida, ¿no? Digo yo. Usar madera. Añade madera al fuego. Eh, vale. Combustible. ¿Y cómo añado esto? ¿Al 6? Vamos a ver. Tengo que aprender a añadir eh, lo que toca Pluma, una pila pequeña de pluma. Eh, Semilla de haya. Vale. A ver, hay una cosa que no he comentado. Y es que, debido a que ya había jugado yo en modo ya de Sparrow, la intro no se ha visto. Así que seguramente la tendré que enseñar luego eh, en otro vídeo. Que toca es, por cierto. Sí, le puede ponerse para hacer hojas afiladas eh, Esto es Túnica Ah, mira, pues leche le ¿Y cómo me la pongo? Es que no sé dónde está el tema de... Ah, equipando Qué guapo, así se equipa Pues muy bien ya voy a comer algo más Vale, vale, vale Y esto es... Eh? Resina, resina de árboles pegajosos Que da bastante bien Arde lentamente si se echa fuego Pues ahora lo que tengo que hacer es construir Pues mira, construcción eh, Suelo de madera, pared de madera Suelo de madera eh, Vamos con el suelo de madera no sé, la verdad que no sé cómo es aquí el tema construcción Si es muy intuitivo, si no es intuitivo Si es una porquería, no tengo ni idea, ¿eh? Como yo, estoy, como yo estoy en modo multijugador Que estoy en un player Vamos a hacer algo Algo facilico Mira tú, facilico y luego me hago Lo que me hago, ¿sabéis? Venga, para de madera eh, venga, para de madera hemos dicho, para de madera Para de madera Vale, muy bien No puedo quitar lo que acabo de poner ¿Lo estoy poniendo al revés? Sí, amigos, lo estoy poniendo al revés ¡Ole, mi cojones! Eh, borrar Vale Fue, Eh, juego Yo creo que lo suyo es construir por dentro, ¿no? ya está mi gata aquí pidiendo comida Esto que te ha la pata abajo, joder. Tiene más que perro un ciego Eh, puerta de madera Esto se me queda igual Ya está, ya está mi gata paseando Y de madera me queda... Coña, pues vamos. Me ha sin querer. Bueno, mira qué bien. Lo que no sé es el fuego para que ¿Para vale, pero bueno. ¿Sabes qué pasa? Que como no sé un reparar, Porque pues estoy como un tonto. Como cuando jugué a Rupa por primera vez, que como no sabía reparar, pues venga. Me liaba ahí a hacer herramienta. Que luego te van a pensar y de verdad es que la primera herramienta que hace... No me sale no me la pena repararla. Uy, uy, uy. Bueno, que liado, ¿no? No me sale la pena repararla. Ya cuando tiene herramienta más avanzada, pues si sí la repara. Pero vamos, que. Ya os digo, que. Que se consumen en nada. Es que vamos, vamos a si nos hacemos por lo menos la casita en el, en el. primer directo. el primer directo. En el primer vídeo de.. De Abraham. Yo creo que sí. Ya no queda nada más que el techo. Lo malo que no puede lutear eso de ahí. Lo rompe y ya está. Queda un poquillo de madera, pero que una, es una porquería lo que da. Si bien sale más rentable romper el yate hasta, hasta los árboles. Y si son grandes y están juntitos mejor porque se, se caen entre ellos. La verdad es que el juego mola. Tiene una especie de mezcla de. Entre píxeles 3D. Es raro. Me, me gusta, me gusta. ¡Vamos, tronco! Bueno, vamos a volver Y vamos a poner este jaico Tengo... Vale Eh... Me he atacando en serio Te reviento la vida! ¡Vamos a atacar a mi casa! Con lo que me ha costado hacerla Vamos, te la vida. Vale, eh, vamos con esto. Construcción. Tabla de cortar. Banco de trabajo de mmm, Mejora. Vale, me falta Silax. Pilla de madera, construcción. Esto es cruz de tejado. Pared de madera. Y esto es cumbrera de paja. Eh, caería de madera se que se puede tener varias de estas Ahora yo voy a hacerme uno normalito y decoración cofre antorcha de madera de pie Resi vale vamos a tener un tejado no voy a complicarme la vida sinceramente Bo, pero si presionto donde voy yo con esto baja 45 Vamos, yo no me veo haciendo esto. Vamos a ver cómo me sale a mí esto. Es un poco... Eh, robusto. Es un poco robusta la construcción. La cosa... Hay que, hay que decirlo Porque eh, No sé No me No me Bueno Un techo A, ¿no? Y la A aquí está Y esto eh, Será Será para ahí seguramente Claro Ah mía. entiendo. No. No. sí, y eso cómo cómo lo puedo Es es complicado. Es complicado Voy a intentarlo Bueno, parece que lo, he, que lo he conseguido Vale Y quedas ahí No sé si hay algo que puedas poner ¡Hala! ¡No, para que lo rompe. Joder, macho Pero para que lo rompe, eh Carapán ¿Pero para que lo rompe? Ay, Dios mío, alma y de mi santo corazón eh, Que me, que me, que me equivorcio. Que me equivorcio Eso es lo que pasa Hace frío No va a ser frío, capullo Qué lo mierda! Anda ¿Cómo voy para construir? Ahí Ah, que aquí no puede ser Pues vaya por Dios bueno, eh ¿Qué polla ha aquí? Ay, Dios, mire mi arma. De verdad, eh. Vaya vaya garrafada. Bueno, bueno, bueno, eh, ya no he hecho en otra en de la casita. Decoración, ¿esto puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo. Ya, a ver. Dime qué más puedo hacer. Decoración. No. Eh, cama. Pues bueno, mira, una cama no estaría mal. No sé para qué. No sé, no sé si, ni siquiera si puedo dormir. Mira. Un, un baúl. Eh, una cama. ¡Otia! ¡Oh, ¡Que cuervo! Ah, vale, Hugging eh, Duerme en pierna suerte en la cama y te despertarás en la energía recargada por completo También puedes colocar cofres cofre en la casa para aguantar ¡Gracias, Hugging Vale, y se ha elegido el punto... De... Vamos a dormir se puede dormir Z, Z, Z, Z, Z Se puede dormir, Oye, esto está bien que se pueda dormir, ¿no? Para poder de de de descansar y... Pero despértate ya, tío la virgen, como... Buenos días, buenos días para ti. Con energía, fuego y a cubierto. Mira, qué bien, hombre. Mira que bien. Y aquí puedo guardar todo esto. Esto aquí, esto aquí. Esto aquí, esto aquí. Esto no, que lo tengo equipado. Esto aquí, esto aquí. Vale. Vamos a comer, vamos a comer. Esto aquí, porque hasta que no sepa reparar. No sé de qué me sirve. Eh, digo yo que demasiado lejos. Te reviento. Y aquí hay más opciones. Ugrade. Ah, mira, cuando te piedra puedo mejorar la calidad de la... Mira, tú qué bien, hombre. Mejorar. Eh... Vale, pero lo que quiero es poder... ...reparar. Lanza, de, hacha de piedra, hacha de sile vale. Eh, saeta de madera. Bueno, obviamente, madera afilada será para poder... ¡Hostia ¡Oh, puta! ¿Y eso qué es? Ese ruido no, no me ha sonado a mí muy... Muy de animal... Bueno... A ver, ahora me haría falta hacerme algo para poder picar piedra Que seguro que todo lo que vamos aquí de piedra se puede picar eh, Vamos a ver... Vamos a ver... Que yo estoy más, yo estoy más perdido que... Craft Azada Para trabajar la tierra Más afilada que la piedra Hacha de sile, hacha de piedra Un hacha para cortar ¿vale? Ya, hombre Hasta ahí llegamos, martillo Para construir el salón artístico, floreza Grandiosa No me hice nada para romper piedra Pero claro, no puedo mejorarla Porque no está reparada Pero entonces, ¿cómo reparo? Un raf elaboración. Me jode. ¿Qué me faltan? Tarda de cortar. Estación de cocina. Ah, que me falta Silax. Pues ya está. Vamos a ir por Silax. Hay un nieblón un que lo flipa. Mi pregunta es, ¿puedo picar piedra? Mira, aquí hay piedra. Dice que ataca más una mierda que una casa. Entonces, la piedra que hago, coger el tarcuar del, del suelo. Creo que tiene que haber alguna forma de poder picar piedra. Segurísimo, vamos. Segurísimo. Segurísimo. Bah, se rompe la hacha más rápido que nada tú ve para acá ven tú, tú te da culpa bah, me dura la hacha más poco aunque bueno he cogido piedrasillas. pero yo creo que va a ser mucho rollo bueno está. venga y coge de todo coge de franguesas frangues pues vaya, desde que estar fabricando. Todavía van a buscar información por internet o por la... la... Que feo suena, macho. Por el team, a ver qué dicen sobre el tema de, de reparación, que obviamente tiene que haber una forma de reparar. Uh, ¿y tú? <risa> ha encontrado el lugar de invocación de uno de los desterrados. Aparecerá si hace la ofrenda correcta en el altar. Pero hay que tener mucho cuidado, pues no son presas fáciles. Hazte con una arma poderosa, ponte tu mejor armadura y llenate de bien del estómago antes de enfrentarte a uno de ellos A ver, esto me recuerda a Starbone <coughs> Starbone es tipo Terraria Y para, digamos, pasar de fase eh, hay que matar a los boxes A los jefes del de tier 1, tier 2 y así. Para poder enfrentarte hay que invocarlos porque pasa igual Aquí hay que dar caza a su raza. Vamos, que se ve que para invocar al, a este espíritu hay que cazar a uno de los venados. Obviamente me tengo que hacer un arco. Vale, pues como no voy a hacer mira ahora mismo, <coughs> nadie de la China. Pues bueno, chicos, vamos a dejar por aquí ya. Media orilla, casi media orilla, 28 minutos de vídeo. Ya he visto lo, la primera impresión y el primer. Eh, gameplay o les play como queramos llamarlo, de Bargeig. -Hey, una aventura de supervivencia nórdica vikinga muy, muy, muy guapa. Un gráfico así, eh, pixel, boxel, como queramos llamarlo. Muy buena ambientación y horas y horas de diversión a raudales y si el rollo nórdico. Volveremos con la serie, volveremos con el juego, volveremos, bueno, pues próximamente. Ya sabéis, un fuerte like compartir el vídeo y si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!